Hola a todos, díganle bienvenido a agosto y le deseo el mejor agosto de sus vidas. Háganlo exitoso para ustedes desde aquí, desde la terrena República Dominicana. Excelente mes para todos.